¿Por qué Kazuma no siente deseos por Aqua? ¿No pensé los blasfemar los contra una diosa como yo, ¿sí? Mm. A decir verdad, quisiera sacarme algo del pecho. Oh, ¡Cuéntame, cuéntame! Vamos, confiesa tus pecados, confiesa. ¿Tienes un interés en por la ropa sucia de una paladín? ¿Acaso tienes ganas de leer el cabello negro de una maga? ¿Sientes deseos carnales y morales por una pura y bella sacerdotisa? Agua, cuando dormimos en los establos. Ay, ya no puedo tomar nada. ¿no? Hice todo lo que pude para sentir algún interés por ti, pero no funcionó. Perdóname. ¡Ay, no te ¡Totalidad! Eso, ¿no? Según la novela Aqua purifica los pensamientos impuros hacia ella entonces Kazuma nunca logró encontrarle gusto carna a Aqua.